Ese es el personaje de María Cristina, la mamá de Juan. El otro personaje es Roberto. Ustedes dirán, ¿por qué escogió a Roberto un delincuente, un maleante? Roberto, cuando ve la bondad, la furia de María Cristina transformada en una bondad que él no comprendía. Si o sea, qué hace esta vieja aquí, ayudando a mi familia, yo también los hubiera matado a todos.